Serenatas, Luis Barbosa El tiempo pasó y no me di cuenta No sé en qué momento llegué a los 50 Serenatas, Luis Barbosa Quiero hacer este homenaje para mi madre querida Una mujer que muy joven le dio rumbo a su vida Serenatas Luis Barbosa Contratos al 311-269-1479 312-512-4166 Y que cante el mariachi Y que toque la orquesta Que se sirva un traguito Que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos Mis primeros cincuenta